¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Quito Ecuador. Nos encontramos en el Museo de Don Jaime Romero. Don Jaime, ¿qué es lo que vamos a ver en este grandioso museo? Cuéntenos un poquito acerca de su grandioso museo. Bueno pues, bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Jaime Romero. En esta ocasión vamos a presentar la historia de donde venimos. La historia que nosotros somos caras Quitus y relacionado acá... Al museo y estamos ante un gran eh, pequeño monte que se llama el Inamburo que es llamado el, eh, la montaña de fuego. a sus eh, a sus orillas está el museo de arte moderno Jaime Uruguay. Así es bueno pues eh, el museo está abriendo bastantes puertas como historia de aquí de minas y de algunas partes de Perucho y algunas cosas más que, que veremos viendo durante este vídeo amigos. Bienvenidos al programa Quite Ecuador y pues visita el Museo Jaime Romero que estará aquí presente mostrándole todo sobre su cultura. Aparte del museo que son 250 obras pinturas al óleo seleccionadas por críticos de arte, tengo yo 250 poemas para cada una de las obras, son pequeños se puede decir para ayudar a la gente a comprender más cada, eh, cada obra de arte, cada pintura. Aparte de eso, desde que yo llegué hace cuatro años acá a San José de Minas, nuestra gente tan maravillosa, tan linda, me ha dicho, vea, esto no le puede servir a usted. Tengo eh, restos de cosas utilitarias como son eh, lo que utilizaban para el arado, eh, las, las yucaras, tengo yo los cabrestos, tengo ollas, tengo un sinnúmero de cosas que estamos formando el museo etnográfico. Quedan cordialmente invitados a que vean este, este museo y vengan a visitar, A conocer la historia de aquí, de San José de Minas. Bienvenidos amigos, muchas gracias. Aquí estamos llenos de cultura, aquí estamos llenos de cosas lindas, maravillosas y qué lindo tener a nuestras reinitas aquí. Sean ustedes bienvenidos. Al señor Heredia, un gran historiador, a, acá al señor Bertrand, que toda la vida ha manejado arte con los grandes maestros a nivel del Ecuador. Entonces, yo les doy la cordial bienvenida y estas, las puertas de esta casa están abiertas, porque lo que único que yo hago es por tú. Muchas gracias. Cerro de Fuego, miren dónde estamos nosotros. Y de ahí el tema de que yo le felicito a Jaime haber descartado el concepto y la esencia de lo que somos nosotros. Si ustedes ven un poco más allá, en el santuario sagrado de la silla, si ustedes lo conocen acá, ahí está uno de los centros de arquea autonomía más grandes del norte de, de Ecuador. Lo dice Cristóbal Cobo. Ahí se puede uno medir los equinoccios y extorsicios a la perfección. Los cuatro equinoccios funcionan ahí. Por eso fue muy combatido por iglesia católica. Ahí están los restos nuestros. Esos somos nosotros. El día de hoy quiero invitarles, cerremos un poco los ojos. Quisiera que les cierren los ojos un poco. Cierren, cierren, dejen los celulares, dejen todas las. Todo. Tópenle a la persona que está al lado. Solo tópenle sin mirar. Sin mirarle, por favor. Exacto. Vamos. Se topa, por favor. Ya Se que un poco de resquemor. Y vamos a escuchar lo siguiente. Pero cierren los ojos. sueño, correcto, correcto paz, relajamiento ¿no es cierto? muy bien eso, eso somos nosotros la energía del otro los pueblos andinos no nos conseguimos de forma individual, por favor si no actuamos en comunidad no somos nuestra esencia. es que nos han alienado absolutamente nosotros nacimos juntos seguimos juntos y moriremos juntos yo comienzo por agradecerles a todos ustedes, un gusto conocerles el día de hoy y realmente estoy muy contento, porque este es uno de los grandes pasos que vamos dando, no en recuperar chicos, porque no está esto prisionero de algo, es puesta en valor, es tomar conciencia de lo que somos, de lo maravilloso que somos, de ese gran patrimonio que tenemos que estar perdido. Conversaba con mis amigos, es increíble como el currículo nacional, incluso en la universidad, Parte desde el periodo de los incas. ¿Qué les parece? Duele eso, ¿no es cierto? Que desde el Estado nos pongan a ganar los profesores el currículo de historia y de ciudadanía desde la llegada de los incas. En el siglo XV, ¿qué pensaríamos de hace 12.000 años atrás? No existió nada acá. No fue relevante. Pensaría yo que una persona va a donde va a encontrar algo, ¿no es cierto? Pensaría que los incas y los mesoamericanos vinieron porque algo les llamaba la atención acá, algo diferente. ¿Y qué es eso, algo diferente? El fuego equinoccial, el sol equinoccial, porque no hay otra concepción. Eso somos nosotros. Ahora quisiera que ustedes giren un poquito a su izquierda y miren el cuadro que tiene Jaime. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué miramos ahí? Una mujer. Con lejos, una mujer, correcto, muy bien. ¿qué más miramos? Avancemos, ¿qué otros elementos podríamos ver el inferir? Agua. Agua. Agua. El, el agua, para que haya vida. ¿Qué, necesito, qué otro elemento necesitamos de ahí? Hay, hay, hay, hay, la vegetación, hay, hay, hay, pero la vegetación, hay, los animales y la mujer, ¿qué respira? El, hay, el hay, aire, el oxígeno, ¿no es cierto? Hay, Ahora, si vamos ya a las ciencias, la química actual, la biología nos dice que el ser humano y la vida en el cosmos, en el planeta está compuesto de cuatro y elementos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el primerito? El chón que nos hacen a los guaguas todo el tiempo los profesores de química. El carbono, ¿no es cierto? La química orgánica. Sí, es la materia. O el fuego sería en ese caso. El hidrógeno, que es el generador de agua, que es el agua, ¿no es cierto? El yaku, la mama yaku. El oxígeno. Sin oxígeno nosotros no podemos vivir. Hasta sin agua podemos sobrevivir unos días, pero sin oxígeno absolutamente a los 13 minutos estamos muertos, acabados, ¿no es cierto? y el nitrógeno que genera en cambio los procesos biológicos en la naturaleza. Entonces, a partir de eso es lo que Jaime empieza a contextualizar esta visión de la escuela que él implementa en Ecuador, que es el impresionismo primitivo. Y yo felicito nuevamente la obra de Jaime porque realmente me ha dejado fascinado. Y si nosotros vemos eso, veremos que esa es la armonía del universo. ¿No es cierto? Primero están los elementos, luego aparece el ser humano a diferencia de lo que nos han llenado, que primero es el ser humano y está destinado a disponer de las cosas, a terminarlas, a utilizarlas, el capitalismo llega y que hace a exterminar las especies del planeta, la vida del planeta. Eso es lo que nos enseñaron desde la cultura eh, greco-latina. Pero nuestros pueblos, pueblos ancestrales, que hacían ellos? Primero cuidar el espacio, ser eh, conservacionista. América Latina sobrevive solo a que la presencia de los pueblos originarios ha permitido que sobreviva la vida. Y acá ustedes ven, están las farmacias, están las universidades, está la biopiratería, está toda la gente del mundo tratando de extraer este patrimonio que nosotros tenemos y está llevándose al extranjero. En la pandemia se logró determinar lo siguiente. Toda la, la familia de las asteráceas son esas flores que tienen pétalos abiertas, ¿no es cierto? La margarita, alguien me da un ejemplo de otras plantas, el parecidas. el girasol, la manzanilla, ¿no es cierto? Todas las plantitas del zunfo tienen un principio activo que es el interferón. Van a ver en los futuros días cómo la Universidad San Francisco de Quito va a sacar un estudio acerca de la molécula que ayuda a inmunizar el organismo que es el interferón. Y obviamente se hará medicina eso, les aseguro. Entonces, miren, nuestros pueblos ancestrales ya conocieron estas situaciones, ¿no? Pero especialmente acá. Les pregunto a ustedes que son de acá, ¿dónde queda Quisaya Hacia el occidente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Genial. Ahí nació todo. Al señor de Luz, me gané el pasaje gratis. Le digo, voy a Quisaya ¿Dónde queda? Me dice el señor de Minas. ¿Dónde queda Kisaya? Le digo, ¿dónde usted vive Y me regaló el pasaje. Gracias. ¿Alguien sabe qué significa alance? ¿Alance? Alance, ¿qué significa alance? A ver, pregunta al examen ¿Qué significará alance? ¿Dónde está alance primeramente? Correcto Correcto, aquí nomás de la vueltita Alance significa aguacate Sí, y en alance antiguo había un gran aguacate ceremonial Allá iban los yachas a hacer la ceremonia ¿Qué les parece? las torpes correcto la, a la, a la, a la, el asentamiento original, antiguo, el original todo Kitsaya, estas... el nombre antiguo de San José de Minas. los españoles la doctrina cristiana de los franciscanos le ponen San José de Minas, porque realmente venía a cambiar los nombres estamos de acuerdo ¿Sí? así es era Quitzaya con T, Kitsaya. todo el mundo le preguntaba qué eres? ¿dónde eres? Kitsaya. Iki, o Kitsa, significa mitad, mitad, en la mitad de ¿no? Entonces vayan viendo ustedes la riqueza donde ustedes viven. Y de pronto otras personas vienen y aprovechan eso y sus paquetes turísticos ofrecen los...